hola a todos en este tutorial vamos a seguir un poco trabajando y aprendiendo el uso del notebook que como sabéis es una herramienta que la tenemos disponible tanto en la versión web de mendeley Reference manager como en la versión aplicación que es la que estáis viendo ahora mismo si si nosotros trabajamos oh, con una referencia, hacemos clic en ella, eh, como sabéis, se nos despliega la, esta pestaña, esta ventana, donde aparece la información de la referencia, las anotaciones y el, el notebook. Ya vimos en otro tutorial que las anotaciones se usan eh, para trabajar individualmente con cada una de esas referencias y, en cambio, el notebook nos permite eh, pues, eh, anotar un conjunto de documentos. ¿eh? Imaginemos, pues, estamos haciendo un, un trabajo de investigación, un trabajo fin de grado un trabajo fin de máster y queremos, pues, ir eh, componiendo ese documento. Lo primero que vamos a, a ver es cómo podemos eh, abrir distintos, varios PDF a la vez. ¿eh? Entonces, yo lo que voy a hacer es eh, desde la pestaña, por ejemplo, de recientemente leídos, eh, voy a ir abriendo eh, varios PDF. Entonces, me voy aquí a la pestaña Info, ¿veis? Lo abro. Me voy a, otra vez a Library, me voy, por ejemplo, al segundo, lo abro y veis que se me van poniendo en este menú superior. Vamos a hacerlo otra vez, Library... Y vamos a abrir uno más. Que ya creo que es suficiente. Entonces, como veis, esto me permite pues moverme. Voy a aquí. Un momentito. Es que está cargando. Vale, ya va un poquito lento pero ya está ¿Eh? entonces me permite veis eh, ir abriendo como he abierto o claro uno detrás de otro me ha tardado un poquito más normalmente abro uno después abro otro ¿eh? entonces esto me permite por supuesto ir eh, con el visor de PDF eh, subrayando y entresacando toda la información que me interesa y me puedo como veis ir de un documento a otro ¿eh? Bueno, esto es lo primero que quería enseñaros. Eh, eh, la, la opción de notebook aparece aquí. Entonces, eh, aunque al principio es un poquito, eh, cuesta un poquito acostumbrarse a cómo trabaja. Realmente aquí es como, eh, bueno, si creáramos distintas páginas ¿eh? donde, pues, vamos eh, escribiendo y, bueno, haciendo como pues, por ejemplo, un primer bojeador de ese documento. Eh, hay una cosa que es muy interesante, que es que nosotros, además, eh, bueno, voy a darle aquí para irme a todas las páginas que yo he creado, podemos, eh, de alguna manera, eh, tener eh, la estructura eh, de nuestras colecciones y sus colecciones, donde hemos ido organizando las referencias, y donde vamos controlando lo que vamos a citar en cada parte de nuestro documento y también pues, podríamos eh, pues, tener varias páginas, quizás una para cada una de las partes del, del documento que estamos redactando. Podríamos tener evidentemente una sola página dentro de nuestro notebook, pero bueno, podemos tener varias. Entonces, aquí yo lo que he hecho es nombrarlas pues, como, eh, como la misma estructura que le he dado al trabajo en mis colecciones. Si realmente crear una página es muy fácil, simplemente aquí abajo tenemos el botón New Page. Haríamos clic ahí y simplemente le daríamos un título. Eh, bueno, vamos a poner, por ejemplo, Conclusiones. Y una vez que yo eh, cierre y vuelvo a dar al notebook, eh, ya la tengo aquí creada. El orden de las páginas, si os fijáis, es por orden de creación. Eh, ¿Por qué las he numerado? Porque yo quería hacer la prueba de si me las ordenaba, pero no eh, funciona igual que en el caso de las colecciones, eh, que aprovechamos el número para que nos la ordenen ese árbol, árbol jerárquico que hacemos. Aquí es por fecha de creación. Eh, si queremos eliminar una página, aquí tenemos los tres puntitos que nos indican más opciones, simplemente, daríamos a borrar página. ¿Mm? Dice que esta opción, eh, esta acción, perdón, no se puede deshacer, Bueno, pues la borramos. Una vez que estamos, eh, por ejemplo, dentro de una página, veis, aquí yo lo que estoy haciendo un poco es elaborando el trabajo, eh, en mi trabajo, eh, la introducción. Y, bueno, voy redactando y voy, bueno, también indicando algunas cosas que están todavía en borrador. Bueno, esto un poco para que os hagáis una idea. Probablemente cada uno de vosotros puede crear, como siempre digo, su propia uh, metodología. Pero fijaros, una cosa interesante que podéis hacer es que dentro de este texto que vamos escribiendo podemos utilizar la opción de copiar las referencias. ¿eh? Y entonces, para que no se nos olvide a lo mejor algún dato de la referencia que queremos citar, pues podemos uh, pegar ahí las referencias. Podemos pegarla bien con el formato de, de cita o también con una entrada BigTest. Una vez que esto oh, habéis añadido la información, cerramos y volvemos a entrar, vemos que eh, la información está ahí. No hay que guardar ni hacer nada. Otra de las eh, opciones que, que os quería enseñar es la exportación. Es decir, nosotros eh, desde el notebook, vamos a darle aquí, le podéis dar aquí directamente, pero bueno, tiene aquí esta opción de volver a todas las páginas. Otra de las cosas que podemos hacer eh, dentro de el, eh, las, las acciones es exportar la página que estáis elaborando en un formato RTC. Vamos a hacerlo, vamos a dar clic aquí y, bueno, lo vamos a guardar eh, pues en el escritorio mismo. Eh, si os fijáis, una de las cosas interesantes es que se va a guardar con el mismo nombre que le hemos dado a la página. Entonces, puede ser interesante, interesante perdón, para bueno, marcar eh, una, una estructura. ¿no? Entonces, yo voy a abrir, eh, lo voy a abrir con Word. Y eh, fijaros que esto es un documento RTC eh, y el problema que, que, que hemos detectado al probar este tutorial es que, si os fijáis, <coughs> perdón los acentos, no, oh, no me los escribe bien, ¿vale? Entonces, eh, yo he estado, he estado eh, comprobando si esto de alguna manera se puede solucionar y he probado abrirlo con otros tipos de programas, por ejemplo, con el, el Webpack, y sigue igual. Es decir, que al exportar en RTF tenemos el problema de los acentos. Si algún, alguien que vea este tutorial tiene alguna solución, por favor, que la comparta a través de los comentarios. De todas maneras, hay un, una opción eh, que, no, que es más sencilla, que sería Simplemente nosotros eh, podemos, este texto eh, lo eh, seleccionamos, eh, hacemos un control C y simplemente eh, si nos vamos a, eh, imaginaros que este, eh, yo tengo por aquí, eh, creo, aquí un documento, ¿vale? imaginaros que este es el documento que yo estoy redactando, pues simplemente en lugar de exportar, pues yo puedo coger aquí en mi introducción y hacer control v veis y en este caso eh, sí que es, se pega eh, correctamente bueno la palabra física porque le había quitado el acento pero aquí podemos ver que sí que nos lleva con el control c control v los acentos perfectamente así que mmm, es un, una forma pues, pues muy interesante eh, de eh, Anotar eh, varios documentos, incluso pues, los documentos, todos los documentos que yo voy a utilizar para, para mi trabajo. Así que nada, como siempre os aconsejo que experimentéis, que probéis y, y que le saquéis el máximo provecho. Esto es todo. Eh, aprovecho y eh, Aprovechamos para enviaros un cordial saludo desde el CAI Antonio Dulloa de la Universidad de Sevilla.